Parte... Profesor, buenas noches. Madre, ¿no? Buenas noches, ¿qué tal? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a aprovechar estos minutos para ir pasando asistencia. Llegamos a la décima clase, el último tramo del curso. Vamos a ver. Hoy comenzamos a ver la letra de cambio. A ver. Alquipa, Ambrosio. Ábalos. Bardales. Bonilla. Presente Bonilla, profesor. Buenas noches, señor. Buenas noches. Bravo. Calderón. Calderón Mike. Campo Roxana. Carvamaca Yuli. Carpio Miguel. Capa Ronald. Coy Efraín. Chirino Rosa. Carmen Choque, Alberto Cruz, Nancy Cruzado, Liberato Cutipa, José del Valle, Paula Díaz, Biondi Dorado, Caterín Durán, Johnny Estafanero, Faustino Díaz, Emily Gamboa. Presente, profesor. Buenas bueno, noches. ¿Cómo está? José Gomero. Enrique Híjar. Julio Guamaní. Lisette Huanca. Marta Huari. Freddy Javiliano, Antonio Juárez. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, señor. Georgina Julca, Lidia López, Mayorson López, Yolanda Lozano, Martín Luján, Victoriano Mendoza, Fidel Mendoza, Violeta Mendoza. Mayra Mera, Walter Mesa, Mirta Monroy. Walter Mesa, presente, profesor. Ok. Mirta Monroy, Elsa Muñoz. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Judith Obregón. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Julio Olivera, Franco Yola, Milagros Pacheco. Presente, pero buenas noches. Buenas noches, señor. Luisa Sánchez. Saraí buenas Sarmiento. Noches. Buenas noches, doctor. Sí, doctor, Luisa Verónica Sánchez, doctor, presente. ¿Cómo, está, ¿Cómo estás? Luisa, ¿cómo estás? Buenas noches. Presente, noches. Alfredo Sedano. Ricardo Silva. Miltas de Queiros, Víctor Sirlopú. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Landerinos y Fuentes Tenorio. David Terrones. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Raúl Ticlo Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gloria Ticona. Robert Ticona. Nilton Tito. Abdías Valerio. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, señor. Teodoro Vázquez. Alex Vega. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, señor. Justo Villano. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Saida Villasante. Lindor Vivanco. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Y Hugo Yucra. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Les saluda. Buenas noches. Voy a pasar Doctor, luego a los que acaban de ingresar. A ver. Sí, doctor, gracias. O ok, Aikipa, Ambrosio, Ábalos, Bardales, Bravo, Calderón Peche, Calderón Ramos. Presente, doctor Calderón Ramos May. Buenas noches, señor. Gracias. Campos, Carbamaca, Miguel Carpio, Ronald gracias, Capa. Carpio, presente, doctor. Ok, señor. Ronald Capa, Efraín Colla. Ceremeño, Rosa Chirinos. Presente, doctor. Buenas noches. Rosa Chirinos. Buenas noches. Carmen Choque, Alberto Cruz, Nancy Cruzado. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Liberato Cutipa José doctor. del Valle. No. Ok. José del Valle, Paula Díaz. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Catherine Durán. Johnny Stofanero, Faustino Díaz, José Gomero, hija José, Guamani Julio, Liset Huanca, Wari Marta, Freddy Javiliano. Presente, doctor Javiliano. Buenas noches, profesor. Buenas noches, señor. Georgina Julca. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Lidia López, Mayorson López, Yolanda Lozano, Martín Luján. Presente, doctor, buenas noches. Mendoza Leonardo, Mendoza Miranda, Mendoza Ramos, Mera Pinto. ¿Estás escribiendo, doctor? ¿Quién? Mera Pinto. Monroy Mirta. Doctor Monroy Villamirta, yo que le presente. Ah, noches. Monroy Mirta. Julio Oliveira. Franco Yola, Ramírez Mónica. María Ramos. Uber Rodríguez. Brian Rodríguez. Rojas Néstor. Juliana Romero. Rosales, Rosas, Salas, Sedano, Siqueiros, Tenorio, Ticona, Ticona, Tito, Vázquez, Villasante. Presente, doctor Villasante. ¿Cómo está qué tal? Buenas noches. Oh, Buenas noches. Perfecto. Buenas noches, Castillo, Verónica. Ya. ¿Alguien más que acabe de entrar? Gracias, profesor. Buenas noches, doctor. López Yauri, presente. Mayerson López, ok. Doctor, buenas noches, Calderón Peche. Ok, Calderón Peche y Mayerson López. Hijo, sí, doctor. Ok. Bien. Buenas noches con todos, ¿cómo están? entramos al último tramo de nuestro curso ¿no? y con gusto les puedo decir que las evaluaciones del mes ya están colgadas ¿no? eh, hemos tenido en cuenta los trabajos grupales la participación en clase ¿no? y también obviamente su, su examen mensual ¿no? de los asistentes no tengo problemas con ninguno ¿no? hay un buen grupo que se ha retirado presumo porque no sabemos nada de ellos, se han comunicado. Y, pero bueno, nosotros seguimos, y nos quedan efectivamente cinco clases, de ahí el examen final. ¿Bien? Lo que nosotros vamos a trabajar hoy día es la letra de cambio, que de por sí es el, el título valor símbolo, ¿no? el título valor que, a partir del cual eh, se han irradiado todas las demás figuras. Y lo vamos a ver pues en eh, lo más detallado posible. Bien, luego de la clase, tienen ustedes, eh, el grupo que ustedes eh, ya tienen conformados, tienen que eh, eh, realizar la absolución de un eh, cuestionario de preguntas de la clase el día de hoy. ¿ya? El grupo, con los integrantes que están, trabaja sus, sus respuestas. Y lo envían hoy, ¿no? Eh, ya necesito ir decantando a las personas que no participan en los trabajos grupales. ¿no? Entonces, solamente se va a considerar aquellos que yo tengo en lista. Si pues, se considera alguna persona que no ha asistido, eh, no vamos a considerar el trabajo del grupo. Vamos a ser así un poco más estrictos. ¿Bien? Bien, vamos a comenzar entonces con, con la, la clase. A trabajar nuestro tema de hoy. datos nos lleva nos, los datos y los apellidos nos dan, indican qué lugares es ICA aunque no lo estamos indicando. Bien, a ver. Eh, después, en, en la clase siguiente sí les vamos a dejar algunos casos para llenar letras. Hoy día, no hoy día, la práctica es repaso de lo que vamos a conversar hoy. ¿bien? Bien. El aval en la letra de cambio. Sí, señor. Alex, dígame. Pero ¿no, en una letra de cambio, por las clases que yo he usado, no va, siempre va a haber un, un aval, ¿no? No siempre. Depende. Eso depende del acreedor. Ahí, por ejemplo, eh, si ustedes están pues, en una operación de compra-venta a plazos como les estamos indicando, no y han verificado y el deudor no tiene, quien se está obligando no tiene mayores bienes, no han buscado en registros y no tiene nada. Entonces, eh, ¿cómo usted le garantiza a su cliente de que va a cobrar si le está dando un crédito a esta persona? ¿Qué le, le exigimos? Un aval. Un aval. Ok. Ya, a ver, aval, una, que no tiene claro Entonces, Yo necesito que lo avale usted el matrimonio tal, porque ese matrimonio tiene pues bienes y finalmente, si usted no lo paga, yo puedo voltear y cobrarle a él. ¿no? Si es que la persona no tiene avales, eh, es muy difícil de que yo cobre. ¿no? Es muy difícil porque finalmente pues, le seguiré el proceso y, y finalmente ganaré y será pues este, nada más eso. Entonces, si es una operación que vamos a dar crédito, sí o sí, tienen que asegurarse que tengan aval. Y en esto, un minuto de mesa, y a veces incurren las empresas que venden, que venden agroquímicos o que son proveedoras este, Le dan mucha libertad a los vendedores y los señores vendedores comienzan a colocar productos y les aceptan letras, pues, ¿no? En grandes cantidades. ¿no? ¿Qué pasa si la persona a la cual ya le entregaste la mercadería, ¿no? te firma una letra y cuando llega el momento no te paga? Y después averigua si no tiene bienes. Entonces, ahí resulta infructuoso. Es infructuoso. Entonces, ¿a qué traigo a colación esto? Si en algún momento ustedes trabajan con una empresa que vende este, bienes y da crédito, hay que hacer una, una hay que invertir en una en filtrar inicialmente a las personas que van a aceptar letras para ver en qué situación se encuentran porque si no, no solamente van a perder la mercadería, sino van a tener todo el proceso de cobranza que siempre es complicado y costoso señor Eso, este, en este caso una letra de cambio también podría servir para formalizar una deuda, ¿no? porque a veces hay personas que prestan dinero pero no, no, no, no, no les dan ningún documento Ah, claro, digamos, sí, este, una forma de reconocer la deuda. Exacto. Ya, ya, si finalmente pues tienes que, no te queda otra cosa que no le puedes cobrar y te ya, la letra, pues ya, no, queda, no queda de otro. Ahora, hay que rezar, ¿no? Encomendarse al altísimo para que esa persona pague, porque finalmente le van a protestar, ¿no? Lo llevará usted a judicialmente, pero si no tiene bienes, difícil. Difícil este poder cobrar. Entonces, eh, el avalista asume la responsabilidad del pago de la letra de cambio. Si no hay ninguna reserva en cuanto al monto, se presume que es por la totalidad de las obligaciones contenidas en la letra. ¿no? ¿Se puede limitar el aval? Podría indicar que avalo hasta el 50%, sí, es válido pero no he visto no en casuística que alguien invite su ¿no? entonces ahí asuman, asuman el, el avalista asume con el avalado pues la responsabilidad solidaria del pago ¿no? y en este caso el, el, el tenedor podrá en caso de que no sea pagado ir contra cualquiera de ellos ¿no? a su a su a su conveniencia ¿Puede haber uno más avalista? Sí. <ríe> ¿Cuántos se genera las acciones contra el avalista? Cuando una vez presentada a cobro, resulta impago no y se proteste por falta de pago. Si el avalista paga la letra, por exigirle al librado, al deudor, que le devuelva la suma monada, ¿no? En su nombre. Eh, el avalista solo responde por el pago de la letra si ha sido aceptada por el librado dentro del límite de esa aceptación, que esta aceptación se haya producido. ¿no? El aval tiene que constatar necesariamente en la letra que la garantía prestada en un documento distinto podría ser una fianza. Eh, tiene que constatar... A ver, ah, si hay un aval, en la letra tiene que indicarse de forma precisa, ¿no? En forma específica. Puede ser que a la persona, al deudor, se le ha otorgado un contrato de fianza. ¿no? La fianza es un contrato. En este caso, ¿puede indicarse en, en el título valor? Sí. ¿no? Se indica la circunstancia de que hay una fianza que garantiza la ley. ¿no? Pero la que consta en el título valor es el aval. <coughs> el avalista tiene que firmarle el valor para que sea considerado como tal. ¿no? Y el aval puede ser suscrito ¿no? incluso después del vencimiento porque en este momento asume la obligación. ¿no? Ahora, si hay prórroga de los títulos o novación del título, también tiene que intervenir siempre el aval. Aquí, por ejemplo, tenemos una... Un ejemplo de una cláusula, ¿no? Aquí el señor Miguel Maestre López está, ¿no? Avalando ¿no? a tal empresa a tal fecha, ¿no? Si el vencimiento, almacenes centrales no paga, paga Miguel Maestre, ¿no? Y aquí, si en este caso, eh. En el segundo caso, te indica que se pagará a Caja de Ahorros Castilla, ¿no? Domiciliado en tal lugar, y el nombre del endosante a quien se le va, se lendoza le válidamente, el título es al Banco Ibérico, ¿no? ¿Qué debe contener el aval? la identificación del avalado, la fecha de aval, el nombre y apellido del avalista, dirección del avalista, DNI y su firma. ¿Cómo se puede girar, no, Las letras de cambio. Puede ser a la propia orden del girador. ¿no? Cuando la persona que emite la letra, crea la letra en favor de sí misma. ¿no? Válido, totalmente válido. cargo la terceras personas. Cuando el girador crea la letra de cambio, para que la pague una persona determinada en favor de otra persona. ¿no? Ahí hay girador, girado y beneficiario. Y finalmente... Se utiliza también girado a cargo del propio girador. Cuando el girador crea la letra de cambio para pagarla él mismo a otra persona. ¿no? A gira la letra, la acepta y se la endosa a un tercero para pagarla ¿no? en, otro, en, en otro momento. ¿no? Con, eh, es una forma, digamos, eh, indirecta de eh, avalar su propia obligación, ¿no? de girar, de aceptar su propia obligación. Bien, pago de la letra de cambio. ¿Cuándo debe pagarse la letra de cambio? ¿No? En la fecha de su vencimiento. vencimiento. Y si no tiene fecha, ¿Qué dicen ustedes? Y... Si una letra de cambio no tiene fecha de vencimiento, ¿qué significa? En cualquier momento puede ser cobrado. Exactamente. Basta que se le presente. ¿no? Acuérdense, cuando no hay plazos en una, en una obligación, no se sometía a plazo, se presume que es instantáneo. ¿no? La lista, doctor. ¿Perdón? Decía que a la vista, doctor. A la vista, sí, a la vista. La vista. Eh, eh, perfectamente. Pago parcial. no Aquí, por ejemplo, la ley de títulos valores, eh, digamos, colisiona un poco con la ley civil, ¿no? respecto a, a la aceptación, a la que obliga al beneficiario a aceptar el pago parcial de una ley. En la legislación civil, el acreedor, al acreedor no se le puede constreñir, ¿no? no se le puede obligar a recibir la forma de pago que el deudor quiera. ¿no? En este caso, sí se le obliga al beneficiario a recibir un pago parcial, pero si hay un pago parcial de la letra, éste la mantiene en su poder, anota en el, en el cuerpo del, de la letra el pago que ha recibido, deja constancia del pago pendiente y extiende un recibo por separado, ¿no? De la letra está obligado a extender un recibo. Bien, el pago por intervención, la letra de cambio puede ser pagada por un intervención que podrá ser un tercero, un recomendatorio obligado de la letra, o alguien que tenga interés. ¿no? El que interviene en pago de una letra de cambio debe dar aviso de su intervención dentro de cuatro días hábiles a la persona que cuenta con quien qui ha intervenido. En caso contrario, pues, eh, puede responder por el perjuicio que haya causado con, es con su no comunicación. ¿no? ¿En qué caso creen ustedes que un tercero intervendría para pagar la deuda de otro o aquí los legisladores como que han fantaseado un poco ¿qué, qué dicen ustedes? en caso de que sea el doctor en caso de fallecimiento no, no es aval, es, es alguien que apareció y pagó la ley en caso de fallecimiento doctor ¿De amistad? Mm, no, fallecieron los, los herederos, ellos están obligados a pagar ¿Puede ser una entidad financiera, doctor, ya que interviene? La entidad financiera, se una deuda, vida doctor, vida. En se de la deuda, doctor, en de que se venda la deuda. Se venda compra la, la, deuda. la deuda. La compra. En todo caso puede ser, de repente, eh, paga y... Interviene un, en la entidad financiera para eh, comprarla. Paga y se subroga, sí. ¿no? Ya. Uh -huh. mm. Siempre esta figura es un poco compleja para, para explicarla, porque es, digamos, hay una deuda. A ver, Eddie Rodríguez le debe ¿no? a Sumer Poma. ¿no? Sumer tiene la letra y la está ejecutando, y de repente aparece el señor Liberato Cutipa y paga la letra. No es ni aval, ni es ni fiador. ¿no? Y te vino a pagar. Puede ser que, digamos, eh, el, la motivación, en este caso de la persona que paga, sea que quisiera evitar un perjuicio. Obviamente después va a cobrarle, puede él, eh, a cobrarle al, al, al deudor, ¿no? Pero, este... este ¿Alguien me quería decir algo, señor Cutipa? Perdón, no le di la palabra. Sí, podría ser, doctor, por el tema de, de repente, de, de, si puedo pagar una deuda y, y obviamente, de repente en otro, pues, le puedo cobrar con intereses, ¿no? El tema de los intereses. El tema que a veces que se trabaja en el tema del, del factoring, ¿no? Hay un porcentaje que te pagan, un tema que se maneja ahí. Puede aplicarse ya. en ese sentido, ¿no? Podría ser. Doctor, también puede ser válido como amistad que uno le está sirviendo por los lazos comerciales que existen entre ambos, también en otros negocios. Ah, bueno. Podría ser. Ya, para hacerle un favor. Sí, sí. Ya. A ver, vamos, vamos a usar la pizarra para poner este caso hipotético.